Bueno, bueno buenas, buenas tardes y muchísimas y gracias, y gracias por la invitación a eh, este seminario este este tan interesante, este interesante que además permite pensar estos temas de distintas perspect perspectivas. Sí, es sí, Gracias. Sí. Eh, eh, bueno, bueno este, te, esta, esta presentación esta tiene un subtítulo un sub que es la explotación de la fauna marina en el Atlántico, Atlántico Sur. sur. Este trabajo que, bueno, forma parte de un proyecto también, como mencionaba Julio, de Malvinas en la Universidad. Eh, bueno, parte de los integrantes del proyecto también son Alejandro Martínez e Irina Podgorni que dirige el proyecto. También es esta línea de investigación la estamos continuando con, con un PIC y otros subsidio de, del CONICET. Eh, cuando pensamos el título para esta presentación, un poco discutimos que título ponerle, y, y el título de, del mar Etíope surgió porque, bueno, Océano de Etíope era uno de los nombres con el que en el siglo XVIII también se nombró al Atlántico Sur, a lo que hoy consideraríamos el Atlántico Sur. Porque un poco la, la ponencia primero surgió cuando empezamos a pensar en, en, en la presentación, bueno, ¿cuáles eran los límites del Atlántico Sur? Eh, ¿Cómo se conceptualizaba este espacio en otros momentos?, cómo conceptualizar un espacio, un espacio geográfico, geográfico en función de otros, de otros momentos históricos y otros eh, recortes nacionales, imperiales. Entonces, un poco fue como para traer a la discusión eh, estos temas en función de este título. Eh, principalmente en esta ponencia lo que, lo que yo quiero presentar son estas... Eh, cómo este espacio de, llamado hoy Atlántico Sur se integró en función de las rutas de navegación eh, que surgieron vinculadas a la explotación de la fauna marina, especialmente a la explotación de las ballenas y lobos marinos. Bueno, no sé si se lee, pero este es un, uno de estos mapas que yo le decía del del siglo XVIII, de final del siglo XVIII, en que se habla, eh, de, que se, se, menciona, se menciona, menciona como el Océano, Océano Etiope. Bueno, otras eh, nominaciones en la época eran también Océano Meridional, digamos, todavía para en los mapas del siglo XVIII es más difícil encontrar el, el nombre de eh, Atlántico Sur. no es, Va a ser un nombre que más, eh, como lo ha estudiado Carla Luis, se consolida en la cartografía del siglo XIX. Bueno, nosotros... Eh, entonces lo que nos interesaba era estudiar la historia de la región oceánica, hoy conocida como Atlántico Sur, en función de su uso como un coto o territorio de pesca en el periodo de expansión de la caza comercial de los mamíferos marinos al hemisferio austral, que es el momento, digamos, de expansión eh, lo ubicamos en el último tercio del siglo XVIII, cuando, ya, cuando es también el momento de 1874, 1774, cuando aparecen también balleneros en las Islas Malvinas. En la costa de Brasil y también empieza a ser la preocupación eh, de las autoridades españolas por la presencia de, de los balleneros extranjeros en las costas patagónicas. Eh, esta actividad. Eh, propia de las zonas boreales, la, el, el primer objetivo que, o la, la, el grupo de, de especies más eh, pescadas a finales del siglo XVIII era la ballena franca, principalmente de los mares del norte. Acá en el sur van a encontrar también otras eh, ballenas francas. Es un momento además que eh, eh, en ese momento se habla de pesca porque todavía la clasificación de estos animales es de peces, ¿no? la ballena, es también el momento que se va a estar eh, cam eh, cambiando y discutiendo la clasificación de estos, de estos animales. Entonces otro de los aspectos que también nos interesa en nuestra investigación es ver cómo las observaciones y los saberes de estos de marinos, loberos, eh, balleneros, se van a incorporar a las clasificaciones científicas que se van a estar discutiendo en Europa, pero también en el río de la Paz. La plata. Bueno, de la ballena franca, eh, para fines del siglo XVIII, eh, hay un mercado amplísimo para, su, para los productos, principalmente el más conocido es el aceite, que eh, para la iluminación, las calles de Londres que se iluminan a, a, a mitad del siglo XVIII, van a generar un mercado muy grande de consumo de aceite de ballena, eh, también se, el aceite de ballena se usaba para pinturas, eh, para impermeabilizantes, como se usaba en Brasil, para hacer en eh, morteros, para sustancias plásticas. Y el otro producto, el segundo producto de importancia comercial, van a ser las barbas de ballena, que principalmente se usa para la moda femenina, pero también para paraguas, cunas. En Francia hay un mercado también importante, eh, para todo lo que son los, los productos de las barbas de ballena. Eh, para fines del siglo XVIII, también otro de los animales que también se, se expande la, la explotación va a ser el, el cachalote, especialmente para las velas, y porque además produce un aceite mucho más claro, más diáfano, de ahí que al, al cachalote también se le va a llamar la ballena blanca. Eh, pues bueno, no, bueno Movidic es es tal vez el, el caso el más, más conocido. conocido. Eh, el cachalote además, otro de los productos es el ámbar gris, también utilizado en perfumería, y eh, los dientes por el tema del marfil. El aceite del cachalote, si bien produce, el cachalote produce menos aceite, era más cotizado. Sin embargo, todavía a fin del siglo XVIII, cuando se expande la, la pesca para, para el Atlántico Sur, Principalmente eh, es, eh, es la ballena franca la que más se más explota. Eh, las posibilidades también de, de hacer la, la pesca en el hemisferio sur van a estar dados por la incorporación, a partir se habla de que a partir de 1762 se incorporan eh, los hornos de fundición de la grasa de ballena a bordo. Entonces, eso permite hacer lo que podríamos decir la pesca pelágica, o sea, eh, cazar las ballenas y fundirlas eh, a bordo, sin necesidad de. Porque una de las cosas que, a diferencia de la llamada pesca del norte, eh, donde se va a Groenlandia y los pescadores eh, trozaban la grasa, la ponían en, en barriles y la llevaban a, a, a centros de fundición. Acá los, los barcos que venían, primero la, las travesías eran mucho más largas y el calor de los trópicos no permitía que la grasa se pudiera retornar en buenas condiciones. Por eso había que fundir eh, el aceite lo antes posible. Eh, bueno, como yo les decía, ya en, en 1773 se encuentran sobre todo los barcos de Nueva Inglaterra en Brasil que son capturados y esos barcos iban hacia las Malvinas. O sea, ya estamos hablando de que son barcos de Nueva Inglaterra que conocían los, eh, los campos de pesca, los posibles campos de pesca para la ballena en, en 1773. Eh, esa expansión de la pesca se para con la Revolución eh, Norteamericana y eh, durante la guerra, y posteriormente eh termina la, la Revolución Norteamericana, lo que pasa a las colonias de pescadores de Nueva Inglaterra es que eh, pierden el principal mercado para el aceite, que es Inglaterra. Entonces, ¿qué hacen? Migran. Migran a Inglaterra y migran a Francia, ofreciendo la organización de la pesca de, de la ballena en los mares del sur. Ahí, bueno, en los eh, archivos franceses están los contratos de que le permiten, además, mantener la religión, se forman comunidades... Eh, en el caso de Francia, eso dura poco con la Revolución Francesa. Porque a mí una, una de las cosas que, que me sorprendía cuando empecé a ver eh, los registros de los barcos enviados a, a, a la pesca en el Atlántico Sur en, en la década de 1780, es cómo encuentran rápidamente los, los lugares de pesca. Entonces, en realidad, lo que estábamos viendo, cotejando los, los listados de los de los tripulantes y capitanes, es que son los mismos que habían estado operando en ¿no? Inglaterra y que se encuentran en, en operando, a, además los mismos armadores, los mismos empresarios como Anderbeer, Robs, eh, varios eh, van a, a Inglaterra y son los que organizan la pesca en el sur. Entonces eh, tenemos eh, barcos con franceses francesa, pero tripulados por norteamericanos. ¿no? Eso se va a ver también en la década de 1820 en los registros de Carmen de Patagones, me ha, me sorprendía que encontraba barcos con bandera francesa, pero con un nombre de capitán norteamericana. ¿no? Es, eh, bueno, esto es, eh, los ma es, eh, estos son los campos de, de pesca, porque, digamos, estos balleneros eh, eh, que vienen en barcos de bandera francesa, norteamericana o inglesa. Se mueven en este espacio en el Atlántico Sur para la, para la pesca. Estos son los campos de pesca, de las áreas de pesca de las ballenas francas. Eh, estos mapas, este mapa está confeccionado a partir de diarios de navegación entre fines del siglo XVIII y principios, eh, principios del siglo XX. pero es un poco para mostrar también el espacio en el que se mueven. Entonces se mueven también entre la costa de África, digamos, a veces eh, haciendo intercambio, eh, consiguiendo provisiones con, eh, con los indígenas de África, y, y si no encuentran la Tristán de Acuña, la isla de Tristán de Acuña es un punto también clave, como fueron las Malvinas, ¿no? y hay muchos proyectos, ya desde 1790 hay proyectos para la... Crear, crear colonias, colonias en Tristar de Acuña, en realidad son emprendimientos, son emprendimientos particulares que lo que quieren es una concesión para eh, dedicarse a, a, a, al negocio de proveer de, de y agua y, y alimento a los barcos. Barco. Eh, este es el eh, mapa de lo que es eh, la pesca del cachalote. Digamos que los bancos son diferentes, pero... Eh, en, en muchos puntos coinciden en lo que se los franceses llamaban el Banco de Brasil y el falso Banco de Brasil, que era alrededor de la Patagonia y las Islas Malvinas, o Gran Banco. Son los dos bancos. Eh, bueno, bueno, junto con, con la explotación ballenera también eh, surgió todo el tema de la explotación de lobos marinos, tanto para el aceite como para las pieles. Eh, muchos de los eh, de los registros portuarios de, de los barcos eh, no he podido identificar cuándo es aceite de ballena y cuándo es aceite de lobo marino, porque en realidad los mezclaban. Entonces. Para Parece pensar en una historia que una ambiental, de, de, cuant de cuant eh, qué, qué volumen de, de matanza de, de, animales de animales hubo, es muy, eso muy es, muy es, es, es es un sesgo de, de, de, de, los de los archivos que no, no vamos, vamos a poder, poder superar. superar. Eh, pero, pero sí, el de las pieles sí, porque las pieles sí está están numeradas. Eh. Y este es el circuito de las pieles, principalmente bueno, de Nueva Inglaterra, de los puertos de Boston, y cómo cómo es el circuito para comercializar para, la, la, las, las pieles de lobo marino, marino las, pieles las pieles finas, finas la las llamadas la, de lobo marino de dos pelos, de dos pelos eh, que el, el principal mercado fue el de Cantón. Cantón ¿no? Este comercio, comercio empieza ya de fines de, de, de, eh, a fines de la, de la década de 1780, de la de la 1780 y más o menos se mantiene hasta 1830, 1830 digamos, de la con la guerra del opio en China, eso se corta. Pero... Eh, digamos, este es un comercio que pueden hacer eh, principalmente los, eh, los norteamericanos, porque el problema que tenían los ingleses es que tanto el, el, el Pacífico como el Índico, eh, eh, la compañía de Indias tenía el monopolio de la navegación. Entonces... Hasta que no lograron, recién en, en 1786, los ingleses pueden pasar los cabos, se les autoriza a pasar un poquito los cabos y empiezan para 1790 a hacer la pesca, la ballena, también en la costa chilena. Pero el, el problema que tenían era la competencia con la, con la compañía de india. Eh, y los franceses no he visto que se dedicaran al comercio de las pieles, o sea... Eh, muchos barcos eh, hacían eh, la doble explotación, pero hay barcos norteamericanos que solamente eh, explotan las pieles. Para un comercio más eh, global, podríamos decir, porque además van intercambiando productos, llegan a China, eh, intercambian las pieles por té, por sedas y otros productos, van a otros puertos y van intercambiando en cada uno de los puertos. Al finalizar una campaña de, dos o tres, de tres o cuatro años alrededor del mundo, tienen suficiente eh, dinero como para que el capitán pueda comprarse, en algunos casos, su propio barco. Eh, bueno, también eh, una explotación ballenera la podemos encontrar en el Brasil colonial, eh, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, eh, principalmente para el aceite y la carne que le daban para que se explotaba para los esclavos. Eh, en el siglo XVIII se convirtió en monopolio del Estado, un sistema de arrendamiento por la corona portuguesa. Se arrendaba, ¿no? Eh, y es una pesca, costera que, era una pesca costera que principalmente se armaba en los llamados armazones o centros de fundición en distintos lugares de la costa principalmente en la cap Capitanía de Bahía, Río de Janeiro, San Pablo y Santa Catalina eh, esto, este tipo de, de pesca eh, se dirige principalmente a la ballena franca no al, al cachalote, el cachalote tiene otra técnica también para encontrar el animal cazarlo, etcétera, ponearlo que van a ser los norteamericanos los que más la difunden. Eh, la explotación ballenera en el Brasil colonial, eh, encontramos que hay, hay, hay algunos trabajos en la década de 1960 que han analizado la, la explotación ballenera y lo que encuentran es un declive a fines del siglo XVIII. Eh, y ahí, cuando, ahí la corona va a permitir la pesca en alta mar y en 1801 la suspensión del monopolio, o sea que distintos individuos particulares podían dedicarse también a la explotación ballenera. Este, eh, y este decline, declive de la, de la actividad ballenera coincide con la aparición eh, y, y la intensificación de la, de la explotación ballenera por parte de los barcos eh, franceses, ingleses y norteamericanos, ¿no? Eh, por eso hay una competencia con, con los, bueno y después se va a armar una competencia muy fuerte con, con los barcos norteamericanos y franceses a partir de eh, eh, 1816 después de las guerras napoleónicas cuando la actividad ballenera desde los puertos del Atlántico Norte hacia el sur eh, se vuelve a reactivar, eh, eso principalmente en Santa Catalina es una zona de, de bastante conflicto y competencia eh, bueno, el tema de la explotación de lobos, eh, ya en, en la zona de Maldonado, ya es desde la primera llegada de los españoles, eh, ya la, la, los primeros españoles que llegan al río de la Plata, se habla de que se explotan, se, eh, matan 60 se eh, de estos anfibios, de estos lobos marinos, eh, sacan las pieles y además hacen eh, carne salada para o carne seca para volver eh, retornar a España ¿no? como, como provisión. En la década de 1780 hay iniciativas privadas de explotación, eh, se exportan para Montevideo entre 1.500 a 2.000 cueros de lobo cada año. Bueno, los que se venden, el, el que comenta esto, parece que considera que es un precio sumamente elevado porque es un precio a un real cada, cada uno y eh, también la, comenta la explotación del aceite de, de ballena. Eh, ya el... Hasta ese momento, digamos, eh, la, corona no, no, la corona española no había puesto ninguna imposición para la explotación de la pesca eh, de lobos marinos o de ballenas en estas regiones. Eh, en 1789 hay una célula que crea la, la Real Compañía Marítima. Es una compañía de una serie de, de inversores, muchos de ellos son oficiales de la Marina, eh, los que participan como inversores y como eh, miembros del directorio de esta compañía. Y se les da el monopolio para la explotación de la pesca de ballenas y otros eh, distintos peces, eh, en lo que sería todo en las aguas de todo lo del dominio español. Principalmente esta compañía va a estar dirigida para, la, va a tener, eh, sí, el, el monopolio exclusivo, porque en, en, la, en los puertos de España se permitía que continúan las empresas que ya estaban organizadas, para eh, la explotación sobre todo en, la, en, en las aguas entre el continente africano y, y americano. Las dos sedes que va a tener va a ser la zona de Maldonado y de Puerto Deseado. Mm. Eh, bueno, hay la, esto es el, el, el, el decreto de la, la selva por la que se crea la compañía, con dándole los privilegios exclusivos de este es lo que yo comentaba. Eh, además, la, la compañía, la compañía se les dio autorización para explotar de eh, cueros de, eh, de ganado para ganado exportar para ganado, y también la eh, salazón de, carne. de carnes. Y, y también se les se permitió, se permitió que trajeran, carne, eh, que contrataran en, en el norte de Europa, de Europa eh, especia, facultativos, ¿no? ¿no? o sea, especialistas ¿no? en la caza de, de ballenas, o sea, arponeros y eh, las personas que, que supieran filetear eh, las ballenas. ballenas. Eh, sin embargo, la, eh, bueno, la, esta compañía marítima eh, fracasó en el tema de la pesca de la ballena, sobre todo en, en la primera campaña, es en 1790, en la, en la zona de Puerto Deseado, y ahí fracasa en el tema de la explotación eh, de ballenas. Encuentran loberías y se dedican a la explotación de los lobos marinos. Después... Eh, también la idea era que esta compañía tuviera, como se moviera también en el espacio de las Islas Malvinas. En un momento también había unos proyectos para que eso no lo había encontrado bien, si van efectivamente los barcos y ahí hay una eh, alguna instalación o, o actividad eh, de explotación de, de animales eh, en las Islas Malvinas por parte de la compañía. Bueno, la compañía entra en crisis y finalmente es eh, cerrada en 1803 y ahí se, se vuelve a autorizar eh, la explotación, eh, sobre todo en, en lo que hoy eh, conocemos como Uruguay, en la zona de Maldonado, se permiten concesiones y la explotación vera por particulares. Eh, después entonces de las guerras napoleónicas se vuelve a incentivar todo lo que son las eh, se reactiva la, la, la actividad la, la ballenera, ballenera. Eh, y estos son, son algunos de los puntos, los puntos de... donde donde hacen la travesía los barcos eh, balleneros eh, franceses especialmente. Bueno, y los, eh, los norteamericanos también porque es lo mismo, y es, principalmente todas paran en las islas de Cabo Verde, ahí es donde se, los barcos juntan provisiones frescas y además tripulación, porque muchas veces le falta, entonces muchas de las tripulaciones de estos barcos balleneros también llevan tripulantes eh, eh, de poblaciones, poblaciones africanas. africanas, pero también sí, se y encuentran en inglés distintos desertores de, de los de barcos, de porque ese también es, es otro tema que quedan que para futuras investigaciones, investigaciones. ¿Cuál, es cuál es el impacto que tienen todas estas poblaciones que viajan en los barcos, en estos barcos balleneres estamos, estamos hablando de 20... Veintipico de personas. Si estamos hablando, por ejemplo, que de los puertos de Francia se salen eh, 15, 20, todos los años, estamos hablando por ahí, y de otros, estamos hablando de un mínimo de 500 personas o 600 que están moviéndose por el espacio de acá del Atlántico Sur o de otros puertos. Entonces, Y muchos eh, dejan los barcos por distintos problemas de convivencia, conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con todo? ¿qué ha pasado con toda esa población? Eh, ¿Cuál ha sido también el, el impacto que ha tenido en, en estas islas? Y otro, otro impacto también indirecto es que estos barcos en, en su circulación necesitan aprovisionarse. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido en la fauna y flora locales de los distintos puertos que han parado? Porque si bien se dedicaban a la caza de ballenas, por ahí también eh, cazaban miles de pingüinos para tener carne para, para el siguiente puerto en el que iban, sobre todo cuando se viaja después para el Pacífico. ¿no? Eh, bueno, estos son, ¿no? Entonces, los circuitos de estas islas, ¿no? Las Canarias, las Azoe, las Tristan de Acuña, las FAN, eh, las Malvinas... Eh, bueno, en el siglo XVIII una de las que nunca se encontró fueron las pepis, las pepis también estaban buscadas, muchas veces cuando los barcos no llegaban hasta las Islas Malvinas estaban eh, buscando las pepis que en los, en los mapas del siglo XVIII además aparecen mucho más marcadas, con más énfasis las islas que lo que se van a encontrar en los mapas posteriores del siglo XVIII o el siglo XX. ¿no? Las islas de... Eso me ha sorprendido mucho, por eso también era un poco el título de la ponencia de estando en las Islas. ¿no? Eh, bueno, estas son las típicas campañas eh, de, los, eh, de los barcos eh, franceses eh, hasta la década del 30. En la década del 30, ya empieza, de 1830, empiezan a haber varios informes de, de marinos y balleneros, diciendo que están armando la pesca. Hay mucha competencia y ya los, los bancos de pesca que, que se hacían no se encuentran tantas ballenas. Entonces ya para mitad de, eh, de la década de 1830, eh, los, eh, los campos de pesca preferidos van a estar más en el Pacífico. Ah, bueno. Eh, bueno, estas... Esto es lo que lo decía, ya como las campañas se, se van prefiriendo más, eh, dedicarse más tiempo a pescar en el Pacífico. Obviamente son campañas mucho más largas, estamos hablando de tres o cuatro años, ¿no? Con un, con un promedio de pesca de una o dos ballenas por mes, o dos ballenas cada dos meses. Es, es, es muy bajo la, la cantidad de ballenas. Yo me sorprendí cuando empecé a analizar los diarios de navegación, eh, la pesca de por ahí de estos tipos de de campaña de dos o tres años son de 20, 30, ¿no? llegan a, a, a 40 ballenas, ¿no? pensando en la depredación que hacen esos barcos. no. Muy, muy, Totalmente diferente a la que vamos a tener una campaña para principios del siglo XX que tenemos 1.200 o 1.000 y pico de ballenas cazadas solamente en una temporada por un barco. ¿no? Bueno, otro tema la que nos interesó también estudiar es cómo es la circulación de conocimiento, de mapas, dibujos e información sobre, sobre el ambiente y, y, y la fauna marina, que circuló a través de los marinos, a través de estos capitanes, de los veros, también en las eh, en las casas acopiadoras de aceite o, o de pieles, ¿no? que son las que recibían toda la, la información de los, eh, de los balleneros. Eh, bueno, hay muchos, eh, muchos de estos balleneros hicieron muchos eh, dibujos de islas. Hay varias islas también, sobre todo las del Pacífico, que tienen nombres de, de balleneros, Vamos a encontrar. Esto es un diario de navegación para mostrar cómo son los, los esquemas que hacen, que incorporan los capitanes en, en su navegación. Eh, este es un esquema. Es un, una vista de cómo hacer rumbo y entrar a la isla de los estados del 1790. Sí, me encantó. El mismo capitán era muy buen dibujante, entonces también fue dibujando la fauna los peces raros y pájaros raros que iba encontrando en el camino. Esos son... Porque otro problema era cómo clasificar estos animales nuevos que a los, a los naturalistas... Eh, o anatomistas de Europa o arriba de la Plata solamente le llegaban por dibujos y por piezas fragmentadas como por ahí, eh, en el caso de los lobos marinos de pieles finas, por la piel eh, en otros casos algún cráneo, algún, algún hueso pero en realidad ninguno llevaba uno de estos animales enteros porque además en los barcos no iban a entrar eh, entonces, este es un... Eh, este es un dibujo que le mandó un capitán de, de la isla Soledad, le manda a, a naturalistas, circulan por naturalistas de Río de la Plata. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de animal es? Porque hay una, la roñaga, que es un previstero que trabaja, viviendo en Uruguay, estaba discutiendo, pero las ballenas que tenemos no son en nuestras costas, no tienen aletas eh, dorsales, bueno, ¿qué, qué sería? Eh, otra cosa también que se, se va a discutir, por ejemplo, va a ser eh, que eh, todas las, estas pieles que llegan de los lobos finos no se sabía qué animal las producía. Entonces hay toda una discusión en 1830 sobre qué animal podría ser y cómo serían las características anatómicas del animal que produce esas pieles que se comercializaban hacía 50 años en Europa y, y en China. Eh, y es interesante porque nosotros eh, empezamos a ver que parte de la clasificación que tenían los marinos eh, es la que se va a incorporar a las clasificaciones científicas. Por ejemplo, hay una clasificación que hacían los marinos entre los, eh, los marinos con oreja o sin oreja, o las focas con oreja o sin oreja. Las de acá del sur tienen, hay varias especies con oreja a diferencia de las del hemisferio norte. Y ese fue un criterio que usó Buffon después para dividir en dos grupos la clasificación científica de estos animales. Y, o también eh, el caso de, las, de, de los pelos. Nosotros eh, hoy diferenciamos del de lobo marino de un pelo del lobo marino de dos pelos. El del lobo marino de dos pelos es el que tiene la piel cotizada en peletería porque es más suave. Con, con determinados tratamientos y eso también ha servido y se mantiene para la clasificación de dos géneros o, o dos grupos de, de animales ¿no? entonces ¿cómo también estas observaciones y estas eh, clasificaciones que hacían los marinos en función de, de una explotación comercial cómo surgió y cómo se incorporan en estas clasificaciones científicas eso también es, es uno de los aspectos que estamos trabajando eh, Creo que con el tiempo... Eh, no sé si... Bueno, en todo este circuito, por supuesto, en las Islas Malvinas es, va a ser un enclave eh, central en todas estas redes de, también de comunicación, de copia de mapas, de copia de observaciones, donde además eh, lo, que, lo que vemos en cuanto a la circulación de los mapas o, o de información sobre los lugares de de roquerías o bancos de pesca es que trascienden las nacionalidades de los de, de los capitanes o de la bandera que tiene el barco no entonces hay una solidaridad dentro de, de, lo, de ese mundo marino que se da en una comunicación tanto en el barco como en, en los puertos eh, que hace que, que veamos una dinámica de circulación de las cosas que muchas veces estas eh, las historias que nosotros por ahí construimos a partir de límites nacionales o límites disciplinares, eh, eh, las trascienden, ¿no? Y es un poco, bueno, el objetivo de esta presentación era un poco mostrar eso, otra a, a discutir, bueno, cómo también pensar este este espacio atlántico desde otras rutas de navegación y, y, y de otras conceptualizaciones del espacio, ¿no? Muchas gracias. gracias.